¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los cuerpos? Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo!